¿A cuánto tú tienes el precio de la mascarilla? Eso es a 50 a 100, pero es que más vende, que en no sé, porque que tiene un reportaje. Tú lo puedes lavar y, y lavar, lo hinchecar, darle ahorita y lo pones de nuevo. ¿Y como cuántas mascarillas tú vendes en el día? Bueno, mascarillas, yo puedo vender como 200 no, no, he mascarillas. He ah, ¿Y los guantes? ¿Cómo, cómo la venden los guantes? Los que más venden los guantes, este chiquito, ellos lo compran a 100, 35 a primera me dan cincuenta los llevan lleva, que... mm. pero a veces tengo aquí lo que más venden los guantes o es sea, que hay que cuidar la mano Ok, la entonces los guantes mm. ¿cuál es el guante que tú más vendes de estos? este es el vende pero antes se no vendía nada porque nada que la gente no le gustaba ¿tienes mucho en este lugar vendiendo? ¿y cómo, cómo la venta? ¿cómo va la venta? Yo un día un día y el precio de la mascarilla. Aquí estamos ¿y cuáles son los, los modelos de mascarilla? Ok, aquí. Okay, okay, la otra? Ok, ¿y de cuál es que tú más vendes? La de este ok, entonces el precio de los guantes? Los guantes están hablando de casa, uno y medio. ¿Y cuál es el que el que tú más vendes? El uno a medio. Uno y medio. Ok. Entonces, eh, esto es manita limpia. Sí. ¿A, a cuánto no. es el precio de cada uno? Agarra una. Manita limpia, uno y medio. ¿Y de cuáles que tú más vendes? El alcohol. ¿no? El alcohol. ¿El alcohol a qué, te, a qué precio lo tienes? Sí, sí, sí. Ok. Muchas gracias, mi hermano. Un saludo a la gente. mucho. Ya aquí que me traigo. Me mucho. Ya. Yeah.